Buenas tardes, señores y señoras, compañeros de corporación, alcalde Azcón. Parece que vamos viendo poco a poco el fin de unos tiempos extraños, unos tiempos que nos han mostrado nuestras costuras como sociedad al poner de relieve las falsas seguridades en las que vivíamos, lo vulnerables que somos cuando estamos solos, lo que dependemos unos de otros como comunidad. También hemos aprendido la importancia de apostar por lo público, sanidad, transporte, educación. En definitiva, en la necesidad de la plena realización de los derechos sociales, de todo aquello que contribuye al sostenimiento de la vida en comunidad. No podemos retornar a una presunta normalidad pretendiendo hacer tabla rasa de lo ocurrido, de las dramáticas consecuencias de la privatización de asistencia a nuestras personas mayores. El negocio de las residencias privadas con carencias endémicas de personal, ha traído consigo durante la pandemia el abandono a su suerte y la muerte de miles de personas mayores. También es cierto que nos ha permitido vivir experiencias comunitarias enriquecedoras. Las redes de apoyo de los barrios han aportado un halo de esperanza sobre nuestras capacidades de cuidados, máxime cuando actuamos de forma comunitaria, como colectivo que, a, que practica el apoyo mutuo. El retomar esa, esa supuesta normalidad no puede llevarnos al olvido. Afrontar ahora nuestras vidas supone incorporar una reflexión y partir de lo aprendido. No olvidemos que hace un año hablábamos de la confluencia de tres crisis. La económica, que arrastrábamos desde el año 2008, la sanitaria, producto de la pandemia, y la medioambiental, ya en un grado extremo de emergencia climática. Sin embargo no hemos aprendido nada en materia de cambiar las formas de hacer política. La, la pandemia ha sido utilizada por este Gobierno como excusa para amparar la falta de transparencia, de control democrático y de participación ciudadana, algo que ya hicieron en 2019 con la prórroga presupuestaria y el presunto estado de bancarrota. O como ya vemos que anuncian este año y el juego que le quieren dar a esa sentencia al Tribunal Constitucional sobre las plusvalías, para justificar la inacción, la ausencia de inversiones e incluso la amenaza de no haber presupuestos para el año 2022. Porque lo cierto es que su Gobierno, señor Azcón, todo, empezando por sus cuentas, es una ficción, un espejismo, un engaño y un fraude a la ciudadanía. Sus presupuestos solo no han servido para vender mantras de inversiones históricas que se desmontan con el tiempo... ...con datos e información. Los supuestos incrementos en acción social... ...se han demostrado tras las sucesivas modificaciones de crédito... ...con ejecuciones de 5 millones de euros... ...que hacen que ese esfuerzo presupuestario récord... ...sea solamente humo. Vendieron un incremento en el servicio de ayuda a domicilio... ...y teleasistencia de 628.000 euros... ...cuando la realidad... ...es que ha terminado en un recorte de 60.000 euros. Lo mismo sucede con las ayudas de urgencia... ...en las que cuatro millones se quedarán sin ejecutar. ¿Y qué decir de la inversión social en ayudas de electricidad... ...en plena estafa de la tarifa por el oligopolio eléctrico? Pues que es un 40% inferior a la de 2019. Una, una tercera parte de lo que usted anuncia... ...como gasto de luces de Navidad de 700.000 euros... También usted, señor Azcón, vendió la inversión en zonas verdes como el mayor incremento de la historia. De nuevo, otro engaño. Se han perdido 1,8 millones de euros de lo presupuestado. Al igual que hizo con la operación Asfalto, en la que anunció 2 millones y tras venderlo y por la puerta de atrás lo redujo a la mitad mediante una modificación de crédito. Y del área de urbanismo… Chiesa, Avenida Cataluña, Pignatilla y Zamoray, la reforma del albergue, la capilla del Parque de Delicias, el centro cívico Parque, Parque Goya, las partidas destinadas a los barrios rurales, proyectos atascados y una gerencia de urbanismo con solo un 23% de ejecución presupuestaria y numerosas partidas sin retenciones de crédito, lo que significa que no se ha movido ni un papel. Paralización en las inversiones de patrimonio. Puerta de Valencia, el Museo de la Imprenta Blasco, los Baños Judíos o la nueva oficina de turismo aquí al lado. La situación es tan penosa que la ejecución es aún inferior del año pasado en pleno estado de alarma. Se lo acaban de recordar. A falta de dos meses para acabar el año, quedan decenas de proyectos en los que no se ha gastado ni un euro. Y ya no hay tiempo para su ejecución. A eso le llaman un éxito en la gestión. Es más bien un año en blanco menos para una cosa. La venta de patrimonio... ...y de suelo público para el beneficio de las grandes empresas, parece que va viento en popa. Porque su gobierno no es solo el de la ineficacia en la gestión, se le conoce ya una larga lista de chanchullos y negocietes para sus amigos y familiares... Cargó sus clases de inglés al Comité Europeo de las Regiones. Compró los lazos para protestar contra la ICELA con cargo al consistorio. La señora Navarra adquirió el iPhone más caro del mercado, 1.200 euros o sí, a cargo del erario público. Un teleprompter y clases de redes sociales en la Junta Vecinal de Justribol, que no tiene redes sociales. Además, presidida también por un rescatado miembro del PP, famoso por aparecer en los Panama Papers. Al hilo de lo que hablamos, le voy a mencionar titulares aparecidos en los medios de comunicación locales y nacionales. PP y Ciudadanos disparan el gasto en altos cargos de Zaragoza en casi un millón de euros. El Ayuntamiento de Zaragoza dispara las subvenciones a una ONG que emplea familiares de un concejal del PP. La oposición pide explicaciones por la contratación de personas afines al PP y a altos cargos en Zaragoza. Respecto a ello, decir que en Zaragoza Vivienda el puesto de director técnico fue para un candidato que había trabajado durante 14 años con el actual gerente, que es el que lo eligió. En Zaragoza Dinámica, dos últimos procesos de selección concluyeron con la contratación de un familiar de primer grado de un concejal del PP de la anterior legislatura y de una persona que fue en las listas del partido en las elecciones municipales de 2011. En las oficinas de fondos europeos, las exigencias de idiomas únicamente son para el de menor nivel. No para la directora. En movilidad, otra noticia. La falsa asesora de Natalia Chueca, hija de la gerente del IMCD y exdiputada del PP, Rosa Planta y en el Guay. Contrataciones que no respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad. Subidas de salario sin justificar y modificaciones de puestos sin atender a los informes de intervención. La familia popular se amplía e incluye hasta la propia familia del alcalde. Leo el último titular. El Ayuntamiento de Zaragoza desencalla operaciones inmobiliarias para favorecer a la familia del alcalde con una expectativa de negocio de entre 300.000 euros y un millón. El propio Jorge Azcón vota a favor de una operación urbanística para construir 532 pisos que llevaba más de una década paralizada y en la que sus padres son socios, y de otra de 409 congelada desde 2009 y que ahora firma como arquitecto uno de sus hermanos. La verdad es que esto no debería extrañarnos, viniendo de un partido que va a ser recordado por cómo, durante sus años de gobierno, convirtió la corrupción en una práctica sistémica en nuestro país. La reciente condena, otra vez por la Gürtel, y no será la última, vuelve a reactualizar esa forma de vida que era la corrupción para su partido. Señor Azcón, usted lleva más de 20 años en el Partido Popular y jamás lo hemos visto desmarcarse de esas prácticas. Parece que esa sumisión, ese estar callado mientras su partido esquilmaba el erario público, tiene premio. A lo mejor ya se anuncia por ello esa, esa ocupación de la presidencia de su partido en Aragón. De Ciudadanos poco podemos decir, constatado su estado de descomposición. Más preocupados sus miembros por la propia supervivencia política que por cuestionar estas prácticas de gobierno aunque sí que es meritorio que el desbarque de la señora Arrarte al pedir explicaciones a alguno de esos dudosos procesos de contratación. A esto se refería señora señor Azcón en su debate del anterior Estado de la Ciudad, cuando aludía al comportamiento ejemplar de cualquier cargo público. ¿Tanto hablar de legalidad y, después de 19 años sentado en este pleno, vulnera de forma flagrante la ley de integridad y ética públicas? Si en poco más de dos años de legislatura han sido capaces de todo esto, ¿qué más serán capaces de hacer en lo que resta? ¿Y de qué no nos habremos enterado todavía, señor Azcón? ¿Todavía? Si lo narrado hasta el momento, chanchullos, corruptelas, gastos suntuarios, contrataciones irregulares, se configura como una seña de identidad de su Gobierno, la otra clave identitaria la llamamos en el mantra de la colaboración público-privada. A través de ella comprobamos cómo los ciudadanos, de ser titulares de derechos, pasan a convertirse en meros clientes de empresas privadas. Empresas cuya preocupación es la maximización de beneficios y cuya rendición de cuentas se efectúa exclusivamente pensando en el accionista. Existen reiteradas advertencias a España por parte de la Unión Europea por la falta de escrutinio público y de transparencia. Las consecuencias, ineficiencia, corrupción, clientelismo, disminución de la calidad de los servicios, aumento de los costes y, por consiguiente, endeudamiento de los hogares. En definitiva, privatizar los beneficios socializando las pérdidas. A ustedes, que tanto les gusta agitar esa bandera de la colaboración público-privada, deberían conocer que el Reino Unido, precursor de las asociaciones público-privadas, se ha convertido también en el laboratorio de los límites de este modelo, Investigaciones sobre el mismo han desvelado que ha costado al Estado británico 5.000 millones de libras más de lo previsto. De hecho, a finales del año 2018, el propio Gobierno británico anunció que abandonaba estas llamadas APPs. Y por referirnos a España, ¿recuerdan ustedes el fiasco de las autovías radiales en Madrid, Doña Esperanza Aguirre? ¿Recuerdan el proyecto Castor, ese depósito de gas natural sumergido que ahora se encuentra en los tribunales? Un informe reciente del Tribunal de Cuentas Europeo de 2018 saca los colores a España, ya que no dispone de un marco que garantice una gestión satisfactoria, lo que redunda en que los proyectos tienden a gestionarse de manera poco eficaz, no proporcionando una rentabilidad adecuada. Señor Azcón, usted sabe que se está sumando una ola neoliberal que ya va en caída libre. porque ese modelo de gestión público-privada ha fracasado? porque en lo económico ha supuesto la expropiación de las clases populares en favor de las élites, generando una obscena desigualdad, porque ha abocado a la humanidad a una crisis ecológica y de escasez de recursos de nefastas consecuencias. Pese a ello, ustedes optan por este caduco modelo público-privado, que no hace más que ocultar el endeudamiento privatizando de forma encubierta, al tiempo que impiden que la Administración cuente con los medios necesarios para asumir su función pública. Les recuerdo que ustedes han sido elegidos como servidores públicos y, sin embargo, actúan como meros facilitadores de negocios privados. Como recientemente publicaba un medio local, ninguno de sus proyectos ha sido impulsado con fondos públicos. Utilizan como excusa este adelgazamiento de la Administración Pública para externalizar los servicios, al tiempo que abundan en él recortando 9,5 millones de euros en personal y gastando un millón en asistencias técnico-privadas. Si en la legislatura pasada el Gobierno de Zaragoza en Común logró aumentar la plantilla de 170 trabajadores, su Gobierno ha destruido la mitad de sus empleos. No solo dudosas contrataciones, sino destrucción de empleo público y absoluta falta de respeto hacia las organizaciones sindicales. Hoy de nuevo en la Plaza del Pilar se lo volvían a recordar los, los sindicatos y de esto no ha mencionado usted ni una palabra a lo largo de su discurso de dos horas y media. No tenía al parecer nada que decir sobre la situación de la Administración local de pérdida de personal, de no reposición y de, y de franco deterioro de la atención al público y de los servicios públicos. La vivienda, y no solo la vivienda social debe ser entendida ...como un derecho humano, como un servicio de interés general. Los disparatados precios de la vivienda y los alquileres es un problema que el, el capitalismo no resuelve. El mercado no ha estado a la altura y ese aumento desmesurado de los precios, ese acopio de viviendas... ...por grandes fondos inmobiliarios requieren la intervención pública regulando el mercado. La vivienda de alquiler social es un instrumento fundamental de lucha contra la pobreza... Y para facilitar la igualdad de oportunidades, somos el cuarto país de la Unión Europea con más desigualdad infantil, tan solo por delante de Rumanía, Bulgaria y Grecia. Ustedes han desmantelado la función social de Zaragoza y vivienda y lo hacen cuando reclaman a través de esta sociedad los pagos al alquiler que fueron aplazados a las familias durante el estado de alarma y cuando, cuando en la mayoría de los casos podían haber sido condonados. También durante el estado de alarma podrían haber reducido en un 50% la cuota de alquiler, ya que saben ustedes que gran parte de estos hogares cuentan con ingresos muy bajos y sus miembros son preceptores de rentas mínimas que imposibilitan su capacidad de ahorro. Nos parece más que cuestionable ese incremento de los precios de alquiler cargando en la cuota los gastos de comunidad a los vecinos, que en muchos casos puede llegar a los 70 euros. Más allá del legado que les dejamos, más de 100 viviendas entre las fuentes e imprenta Blasco, aún estamos esperando a que ustedes firmen con el Banco Europeo de Inversiones ese ventajoso proyecto desde el punto de vista financiero de construcción de más de 300 viviendas sociales y rehabilitación ecoeficiente y de más del 50% del, del, del parque de vivienda social, más de 850 viviendas. Su mayor preocupación por los propietarios, que por considerar el derecho a la vivienda como un derecho humano, lo vemos, por ejemplo, en el programa Alza, Alquila Zaragoza, que sustituye el implementado en la anterior corporación Alegra tu vivienda, que ofrecía suficientes garantías a los propietarios, pero que aseguraba unos precios de alquiler social y viviendas dignas para nuestros vecinos y vecinas. Ahora el programa Alquila Zaragoza convierte a Zaragoza Vivienda en una mera inmobiliaria. Ocurrencias como la Oficina de Atención a la Ocupación de Dudosa Eficacia, dado su limitado alcance, ha venido a sustituir a las oficinas de mediación, que era una herramienta que sí abordaba el grave problema de los resahucios, generando desde la propia institución la búsqueda alternativa habitacional a las familias más vulnerables. Seguimos expectantes a que se pongan ustedes de acuerdo con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Aragón para la puesta en funcionamiento de esta más que necesaria oficina de la vivienda, de forma que este ayuntamiento deje de ponerse de perfil a la hora de asumir unas competencias sobre vivienda y alcanzando un acuerdo prioritario en plena crisis habitacional en la que nos encontramos sumidos. Oportunidad perdida en la regeneración de la zona Zamorá y Pignatelli fue el abandono de viviendas para jóvenes y mayores con servicios comunes en el cuartel de Pontoneros, implementando un modelo de precarización de lo público que viene a regalar beneficios a multinacionales privadas. Es el caso de la adjudicación de pontoneros a 75 años para una residencia privada de estudiantes. ¿No es acaso un regalo cuando la inversión privada puede haber sido amortizada antes de transcurridos 25 años? Y aún se van a beneficiar durante medio siglo más. Y transcurrido ese tiempo de nuevo, el Ayuntamiento recobrará un edificio en estado ruinoso. Hemos constatado la baja temeraria en el contrato público de parques y jardines, además negándonos el acceso a los informes, ¿Tiene esto algo que ver con que FSC fue una de las empresas asociadas a los sobres de Génova? Unas ordenanzas fiscales hechas a, las de, a la carta de dos grandes multinacionales, el grupo Quirón, responsable del futuro hospital privado, pensando también en cómo descapitalizar la sanidad pública, y la empresa Dickinson, que se van a ver privilegiadas en detrimento de pequeñas y medianas empresas locales que, aunque creen empleo, no van a obtener ninguna bonificación. Este realizaron en plenas Navidades la gestión de la Casa de Amparo por falta de personal y vemos las carencias en otros servicios de atención al público, como se ha podido comprobar en las, en las largas colas en el registro de la Plaza del Pilar, así como las quejas también de falta de personal en el servicio de instalaciones deportivas, en el Centro de Protección Animal, en las juntas Vecinales y de distrito y en los servicios sociales. El derecho de acceso a la ciudadanía, de la ciudadanía a los servicios sociales, como les ha dicho el propio Justicia de Aragón… ...se ha visto gravemente mermado por la privatización de la línea 900. Unos servicios sociales declarados esenciales durante la pandemia... ...y que un año después del inicio de la desescalada... ...y con los aforos de la hostelería al 100%, aún continúan cerrados... ...a la atención presencial de manera normalizada. En algunos casos, sin alcanzar ni tan siquiera un 20% de la misma. Los centros de mayores tampoco han retornado plenamente a su actividad habitual... ...desprecian ustedes la cualificación y el buen hacer profesional... ...de estos trabajadores y trabajadoras que se han movilizado de forma continua... ...frente a esta situación. De nuevo, colaboración público-privada para acabar con otro servicio público más. En este proceso de deterioro público se ha atrevido a privilegiar... ...la escuela privada concertada con una convocatoria de ayudas... ...que excluye a las familias de la educación pública. Una familia de la escuela privada concertada que solicite una ayuda para comprar de material... ...o actividades extraescolares no podrá superar los 1.977 euros de ingresos mensuales. Mientras que una familia de la escuela pública no solo no puede acceder a esta convocatoria... ...sino que para solicitar una ayuda de urgencia municipal necesita un informe de un trabajador social... ...y que sus ingresos no superen 1.318 euros, 600 euros de diferencia... Confiamos que el recurso presentado en los tribunales ponga coto a este ataque que supone una flagrante discriminación negativa hacia la escuela pública. Privilegiar centros privados frente a públicos introduce un criterio de segregación clasista que equipara a nuestro país con Lituania o Turquía. Señor Azcón, ya le hemos dicho que usted no está a la altura que reclama los tiempos, que se acoge a un modelo caduco, que reincide en sucias prácticas políticas que anuncia inversiones históricas que al poco tiempo se vacían de presupuestos. De ahí que necesite generar de forma permanente cortinas de humo a base de anuncios carentes de contenido y vendidos múltiples veces. Claro ejemplo de ello es el Bosque de los Zaragozanos. Lo que podría haber sido una buena idea, naturalizar la ciudad, comenzó mal, sin tener en cuenta la participación ciudadana ni las opiniones expertas de las organizaciones ecologistas ni la de los agentes del territorio donde supuestamente se va a implementar, como en Peñaflor, cuya alcaldesa está muy preocupada porque carece de información y tiene serias dudas acerca del sistema seguido en las permutas de parcelas. Su bosque natural de almendros de regadío se torna en una clara operación de greenwashing comenzada con muy mal pie. Toda la vegetación arbórea y arbustiva autóctona existente ha sido arrancada y sustituida por almendros, si sí, han oído bien, un bosque natural de almendros. Una iniciativa adoptada al margen, decimos, de las entidades medioambientales y del propio área de Medio Ambiente, lo que da cuenta del nulo papel y la escasa dirección política que se ejercita desde un área que fue clave en el diseño transversal de las políticas para afrontar la emergencia climática en la anterior corporación. Y es que en política medioambiental no dudamos que hagan esfuerzos en adaptarse a los nuevos tiempos. Pero esto es solo una muestra de ineptitud e ignorancia que va más allá de una mala gestión. Otro ejemplo es la extracción de los árboles de gran porte de la Plaza Salamero en un espacio más que necesitado de sombra. Pero ¿qué podemos esperar si en un área como esta se recorta personal y presupuesto para dejarle su mínima expresión? No nos extraña que vayamos a abandonar. ...la presidencia de la red de agroecología que hemos presidido a lo largo de estos años... ...sin que nadie se haya enterado que Zaragoza ejercía su presidencia... ...la cual la heredó además al comienzo de su mandato de la anterior corporación. De la estrategia de calidad del aire de Zaragoza, la de la ICAZ, mejor no hablar... ...de tantas veces que le hemos recordado a su consejera el nulo impulso a las acciones ahí recogidas al igual que los proyectos de producción agroecológica, el Parque Agroecológico de las Fuentes o los proyectos de Torre de Santa Engracia. Su llegada al Gobierno también supuso la paralización de todas las políticas de ahorro y eficiencia energética que se estaban desarrollando, así como de los proyectos de autoconsumo en cubiertas municipales que habían llevado a este ayuntamiento a ahorrar 4 millones de euros anuales en la factura de la luz, a consumir energía 100% renovable y a reducir la huella de carbono en un 40% en los últimos cuatro años. Su propaganda, apoyada en un gasto de publicidad a un desconocido, tiene como ejemplo el barrio solar del Actur. Fían un proyecto de renovables en instalaciones municipales bajo la fórmula de colaboración público-privada a una multinacional extranjera cuya cúpula ha sido descabezada por corrupción. Ceden esas instalaciones durante 15 años, cuando la amortización de las placas solares puede efectuarse en la mitad de ese periodo. ¿Cuánto dinero va a ganar esa multinacional? ¿Cuánto dinero se van a ahorrar los vecinos en su factura de la luz? Poca luz para un negocio tan oscuro. Como ayuntamiento debemos contribuir a que sea la propia ciudadanía quien tome las riendas de la transición ecológica, facilitando los trámites para instalaciones fotovoltaicas en azoteas, así como para la constitución de comunidades energéticas locales que permitan el autoconsumo bajo la fórmula de autogestión ciudadana. Desde Zaragoza en Común... Llevamos tiempo hablando de la necesaria implantación de una zona de bajas emisiones recogida en el plan de movilidad urbana sostenible y que ahora exige la ley de transición energética. Pero lo único que se les ocurre es mantener el parking de Salamero para seguir permitiendo la contaminación del vehículo privado en el centro de la ciudad y licitar a Prisa y Corriendo un contrato para el proyecto sin contar con la necesaria participación ciudadana ...y primando la oferta más baja como único criterio. La movilidad es clave en la lucha contra el cambio climático... ...y por la mejora de la salud pública. Sin embargo, su inacción es alarmante. Practicando una constante patada para adelante... ...apostando a que sean los fondos europeos... ...los que solucionen el problema. Recordemos el tranvía, recordemos la electrificación de los, de los buses. Ahora, su concejala Natalia Chueca... Aunque nos haya perder, hecho perder dos años, comienza a considerar la importancia de los carriles bici, pese a los prejuicios manifestados por usted, señor Azcón, en la pasada corporación. ¿Recuerda, alcalde, cómo alardeaba usted de haber conseguido que el Tribunal de Contratos paralizara la extensión del servicio de bici a los barrios? ¿Recuerda las fotos que se sacó cuestionando cada uno de los carriles bici que construimos en la pasada corporación? Ya se le ha olvidado, ¿verdad? Les decíamos en el anterior debate del Estado de la Ciudad que era un Gobierno débil, que se refugia en los técnicos para desdibujar su opción política, que es un modelo de ciudad que privilegia a los grandes capitales locales y foráneos en detrimento de ciudad, del ciudadano de a pie. Esa debilidad se agrava con la crisis de Ciudadanos y con su candidatura, y con su candidatura a presidir el PP aragonés, que coincide con toda esa política de autopromoción, de fotos y propaganda que practica desde que llegó al sillón. Una muestra más de patrimonialización de la institución en beneficio propio, al servicio de la propia carrera política. Son un gobierno inoperante porque fían a la externalización, al favorecimiento de lo privado, el desarrollo de la ciudad, al tiempo que vacían de recursos la administración local en un claro desprecio por lo público. Son un Gobierno que carece, en pleno siglo XXI, de propuestas de regeneración democrática que permitan una intervención política real de la ciudadanía. Ustedes tienen miedo de la gente, entendiendo por tal una ciudadanía activa, crítica y participativa, comprometida con su ciudad y con ganas de intervenir en su transformación. Estamos hablando de abrir la ciudad a una democracia participativa y deliberativa, en la que también para ello debemos contar con grupos de nuestra comunidad infrarrepresentados y a los que deberíamos facilitar canales de expresión adecuados. Nos referimos a migrantes, mujeres afrodescendientes, personas de etnia gitana, trabajadoras del hogar, personas del colectivo LGTBIQ, personas sin hogar, colectivos vulnerables en general. Para ello, es evidente que deben generarse desde las instituciones públicas contextos adecuados a la participación ciudadana, en la que la institución sea un agente más, junto con los técnicos, tejido asociativo, expertas y ciudadanos de a pie, que a través de procesos deliberativos plenos de información puedan adoptar las mejores decisiones para una vida en común digna y de calidad. Con esos anhelos, ilusión, esperanza y determinación, llegamos en su día al Gobierno de la ciudad y aún hoy las conservamos intactas, porque más que nunca sabemos… Que necesitaremos el ecologismo, el feminismo, las políticas de redistribución de la riqueza, la participación ciudadana y la defensa de lo público y lo común para salir adelante como personas, como comunidad y como especie. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.